Continuamos en el encuentro eclesial y nos encontramos con Griselda Ordaz de la parroquia de San José del Consuelo. Así es. ¿Qué tal se está pasando? ¿Qué tal está viviendo usted este encuentro de Sano? Bueno, la verdad es que yo venía este pues con muchos temores, ¿verdad? con muchas dudas, pero bueno, este. Este encuentro nos está abriendo el panorama de saber realmente cuál es nuestra realidad como, este, como parroquia, como diócesis, como sociedad. O sea, realmente, este. Pues estamos viviendo grandes retos y, y pues nos, a mí al menos me ha nutrido bastante para abrir ese panorama, ¿no? El saber en qué estamos parados y este qué es lo que tenemos que hacer y en qué es lo que tenemos que trabajar en estos Ajá. momentos. ¿Cuál ha sido su experiencia en los diferentes encuentros que ha participado? Bueno, lo de lo, los, los mismos retos que estamos viendo ahorita, ¿no? Todos estamos viviendo retos, este muy grandes que son la familia, que son los jóvenes, este, los adolescentes. La iglesia, este en sí, como tal, está viviendo muchísimos retos, este, donde no hay esa unión, esa unión como, como, como iglesia. Entonces hay que trabajar en eso, este, vamos a trabajar en ser gente con la gente, no este, de preocuparnos por las necesidades de los demás y no encerrarnos nada más en las propias. ¿Cómo sintió usted el, el, la participación de la mujer en este proceso de estos encuentros? la participación de nosotros como mujeres es muy importante porque pues este no es porque sea mujer, este, pero sí somos nosotros como que ese pilar, ¿no? Ese pilar este, ante la sociedad, ante la familia, ante los retos este, que estamos viviendo, ¿sí? Este, nosotros somos pues esa esa parte importante este y que tenemos que mantener bien firme ¿Cuál es nuestro papel en estos momentos? Bien, ¿qué mensaje le daré a las personas que nos están viendo? Bueno, pues que no tengamos miedo ante el reto como, como, como, este, como iglesia, como comunidad. Dios está con nosotros y, este, y pues no nos va a dejar. Entonces, este, echarle ganas y pues adelante. Ok, continuamos pues amigos aquí desde el Encuentro Eclesial Dios de Sano, desde la parroquia de San Pío X.